S.A. Saludo apostadores, son las 2 y 30 de la tarde. Le damos la bienvenida al sorteo 4538 de Superastro Sol para hoy lunes 8 de mayo. Supervisa nuestro sorteo. Delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Ya juegan las baloteras. Con su autorización apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42.000 mil veces lo apostado. Si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras o cien veces lo ha apostado, si acierta las dos últimas cifras y el signo ganadores, atentos. Superastro Sol, su número es 3, 9, 3, 6. El signo Capricornio, verifiquemos ganadores. Superastro Sol, el número es 3, 9, 3, 6. Capricornio, 39, 36, signo Capricornio. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario.